eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Para el primer contrato vamos a utilizar armas celestes y estas van a ser 5 armas Minimal Wear de la colección Control y 5 armas Minimal Wear de la colección Safe House. El valor de este contrato será de alrededor de 3.60 dólares con 60 y las probabilidades de ganar serán de casi un 60% si se dieron cuenta, este contrato siempre lo tenemos al canal y por algo será y es que hasta el día de hoy sigue siendo super rentable ya que si sacamos cualquier arma de la colección control estaremos sacando profit y es casi un 60% así que hay muchas probabilidades de ganar profit y si te gustan los contratos baratos y rentables de CSGO te dejaré aquí arriba una lista de videos de contratos baratos y rentables que tenemos en el canal para el segundo contrato también vamos a utilizar armas celestes y estas van a ser 5 armas Factory New de la colección Train y 5 armas Field Tested de la colección Havoc. el valor de este contrato será de alrededor de 7 dólares y las probabilidades de profit serán casi de un 70% sacando profit con cualquiera de las armas de la colección Havoc. Este también es un contrato que se viene viendo en el canal y todavía es rentable. Y palpitando el final del video, quiero recordarte que si aún no estás suscrito, te suscribas y dejes alto like. Y ahora sí, para este último contrato vamos a necesitar 7 armas Factory New de la colección Safe House, un arma Factory New de la colección Ancient, un arma Factory New de la colección Havoc y un arma Factory New de la colección DAS 2. El valor de este contrato será de alrededor de $35.70 y las probabilidades de profit serán casi de un 43% Tal vez muchos de ustedes no se animen a hacer este contrato gracias a su valor excesivo pero la verdad que si se animan y llegan a sacar profit me gustaría que me etiqueten en alguna publicación o me lo compartan